Ahora vamos a trabajar con polígonos en QGIS. Voy a desactivar las capas de puntos y líneas. Antes de iniciar con la digitalización de ciertos elementos en la imagen georreferenciada, voy a señalar algunos aspectos importantes para digitalizar o trabajar con polígonos. Voy a seleccionar la capa cobertura vegetal como ejemplo. Hago clic en conmutar edición. No olviden que la barra de digitalización avanzada se encuentra en ver barras de herramientas, digitalización avanzada. Ahora vamos a hacer un clic en añadir polígono. Hacemos un clic, clic, clic, clic, clic y para finalizar un clic derecho, como no vamos a agregar información a la tabla de atributos, le ponemos aceptar y tengo mi objeto. Suponiendo que deseo hacer un polígono continuo, hago clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic derecho, aceptar. Tengo un polígono continuo o adyacente. Al hacer zoom, podemos chequear que no existe una continuidad en los polígonos, que no están adyacentes, completamente, sino que existen espacios o en algunos casos pueden solaparse. Para evitar estos errores topológicos, mi recomendación es crear un polígono que abarque toda la superficie, luego hacer las divisiones. Por ejemplo, voy a seleccionar ambos polígonos, los elimino con la tecla suprimir, voy a generar un nuevo polígono con añadir polígono, clic, clic, clic, clic derecho, aceptar. Tengo un solo polígono del cual voy a hacer las divisiones de parcelas o diferentes tipos de cobertura vegetal, lo que sea. Para ello voy a seleccionar el polígono y luego con la herramienta dividir objetos espaciales. Desde la parte exterior voy a hacer clic, clic, clic, clic y cuando haya finalizado, clic derecho, de esa forma he dividido el polígono. Si quiero hacer otra subdivisión desde la parte exterior, hago un clic, continúo, clic, clic, doy la forma de la división, hago un clic en la parte exterior y finalmente clic derecho. Y tengo el polígono dividido. Nuevamente, selecciono el polígono a dividir, uso la herramienta dividir objetos espaciales, Hago clic, otro clic en la parte exterior y finalmente clic derecho. Limpio selección con el botón de seleccionar objetos. ¿Qué pasa si quiero unir dos polígonos? Selecciono los polígonos, dos polígonos y uso la herramienta combinar objetos espaciales me pide de cuál quiere tomar los atributos en este caso me es indiferente porque ninguno de los polígonos tiene información en la tabla de atributos le damos aceptar y se han unido los polígonos ahora qué pasa si quiero hacer supongamos una isla dentro del polígono, es decir hacer un corte interior uso la herramienta rellenar clic no es necesario que esté seleccionado el polígono clic, clic, dibujo clic derecho, aceptar, si hago la selección es totalmente independiente, es decir no se solapa o no se sobrepone con el otro polígono, también qué pasa si quiero cambiar la forma de los polígonos, en este caso voy a usar la herramienta remodelar objetos, es muy sencillo, si yo quiero complementar este polígono, es decir agregar mayor superficie, Inicio desde la parte interior del polígono a modificar. Continúo dibujando y finalizo en la parte interior. Un clic, luego clic derecho. Se me ha modificado el polígono. Si yo deseo hacer un recorte, en este caso inicio en la parte exterior, clic, clic y termino en la parte exterior del polígono. Clic derecho y he remodelado o modificado el polígono. Es decir, con la herramienta Remodelar, si quiero disminuir superficie, inicio en la parte exterior y termino en la parte exterior. Clic derecho, disminuyo superficie. Para aumentar, inicio en la parte interior y termino en la parte interior. Clic derecho y adiciono la superficie. Ahora vamos a poner en práctica digitalizando la imagen georreferenciada. Primero elimino todos los polígonos, los selecciono con la tecla suprimir, activo la imagen georreferenciada y ya estoy listo para iniciar con la digitalización. Hago clic en añadir polígono y vamos a digitalizar esta cobertura vegetal correspondiente a bosque con un matorral. Hacemos clic Finalizamos con clic derecho Aceptar Tengo mi primer polígono Pero lo voy a dividir para separar el bosque del matorral Selecciono el polígono con lo aprendido, selecciono la herramienta dividir objetos. Clic, clic derecho. Tengo divididos los objetos. Ahora creo un nuevo polígono en esta parte. Clic, clic derecho para finalizar. Aceptar. Limpio la selección. Ahora para dividir estas subparcelas. Voy a cambiar la simbología, hago doble clic en la capa cobertura vegetal, puedo seleccionar el outline blue, aceptar, con la herramienta dividir objeto también puedo hacer la división sin seleccionar previamente el polígono. Inicio en la parte exterior y termino en la parte exterior, clic derecho, inicio en la parte exterior. Termino en la parte exterior, clic derecho y ya tengo la división de los polígonos. De esta forma no genero errores topológicos. Voy a digitalizar otro polígono. Clic en añadir polígono. Para finalizar clic derecho, aceptar. Ahora requiero eliminar este hoyo. Uso la herramienta rellenar. Dibujo el polígono. clic derecho para finalizar, aceptar, ahora selecciono el polígono interior, con la tecla suprimir lo borro, digitalizo otro polígono, por ejemplo estos cultivos, clic, clic clic derecho para finalizar, aceptar, para hacer las subdivisiones uso la herramienta dividir objetos, clic, clic derecho, clic en la parte exterior, clic en la parte exterior, clic derecho, clic, clic, clic derecho, clic, clic, clic derecho. De esta forma he digitalizado la cobertura vegetal. Para terminar la edición, clic derecho sobre la capa cobertura vegetal, Desactivo conmutar edición. Guardo los cambios. Puedo cambiar la simbología para ver los polígonos finales. Aceptar. Ahora inicio edición en reservorios. Reservorios, clic derecho. Conmutar edición. Hago un zoom sobre los reservorios. Clic en añadir polígono. Y voy a dibujar el contorno de cada reservorio. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Para finalizar, clic derecho. Aceptar. Repito el proceso con el otro reservorio. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Clic derecho, aceptar, repito el proceso en este pequeño reservorio, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic derecho, aceptar. Un zoom general. Ahora termino la edición, conmutar edición, guardo los cambios, voy a pasar finalmente con la capa de deslizamientos. Clic derecho, conmutar edición. Y voy a digitalizar unos dos deslizamientos que tengo aquí. Añadir polígono. Clic, clic, clic, clic. Clic derecho, aceptar. Procedo con el otro. Clic, clic, clic, clic, clic. Clic, clic, clic derecho, aceptar. Desactivo la capa de la imagen georreferenciada. Ya tengo solamente los polígonos, puedo activar la red vial, los puntos y ya vamos digitalizando nuestra imagen. Para finalizar hago clic derecho en deslizamientos, conmutar edición, grabo los cambios. Con esto hemos visto las principales técnicas para trabajar con polígonos.